De ¡Sí, ayuda! ¡Hay alguien en mi casa! Ya veo, ¿estás en la casa en este instante? Sí. Pues ese alguien eres tú. Caso resuelto. De nada.